Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos hoy domingo a las 12 y 45 de la tarde. Pues un gusto poder ocupar un espacio ante tanta confusión y tanta, eh, tantas preguntas que han surgido durante estos días, durante este proceso final en el cual el Perú se ha, vuelto en, eh, se ha visto envuelto en situaciones que realmente... Nos han llevado a discusión, a peleas con nuestros amigos. Yo quiero esta mañana eh, o esta tarde ya, comenzando la tarde del domingo, hablar un poco de política. Bueno, ustedes me conocen, soy un, una persona que participaba en política y participo en política todos los días. Y leo las noticias, seguimos en un grupo, muchos grupos colectivos en defensa de la democracia, la libertad económica y, por supuesto, la libertad de, de conciencia, que también es sumamente importante para mí, porque soy teólogo y he trabajado y trabajo en comunidades religiosas, soy parte de un grupo religioso, soy adventista del séptimo día, y como adventista del séptimo día creo que Dios nos ha puesto de alguna manera como eh, defensores de aquello que nosotros creemos. Y sin duda, a través de todo este tiempo, durante las elecciones, antes de ella y durante mi candidatura a las, a la, al Parlamento en el año 2016, He estado hablando con aquellos que están interesados en definir de alguna manera una posición respecto a ciertos temas que son eh, importantes en la vida de los seres humanos. Mientras estamos en esta tierra, eh, mientras eh, esperamos a Jesús que intervenga con su reino, nos ha llamado el Señor de alguna manera a dar nuestra opinión, nuestra convicción respecto a lo que nosotros debemos hacer y creer en nuestra comunidad. Hace más o menos unos eh, 2000, antes 1995, si no me equivoco, eh, se acercó un personaje a mi, a mi oficina y me dijo, Boris, eh, están pensando en ti para que puedas participar en el parlamento del gobierno y queremos que tú puedas este, decidir si quieres ser candidato o no. En esa ocasión, yo ya con intereses propios, de mi propio análisis y mi participación en la comunidad, porque hacía trabajo social permanentemente en Moquegua, Arequipa, Tacna y toda la zona donde tuve el privilegio de trabajar. Y también en Pucallpa, mis comienzos, cuando recién estaba trabajando como líder religioso. Pero me preguntaron de manera definida si yo quería o no. Y pre pregunté cuáles eran las condiciones. Y las condiciones eran eh, dejar mis credenciales pastorales para poder participar en política. Y la verdad, conversando con la persona con quien yo eh, estuve casado y es la mamá de mis hijos, me dijo la verdad que tu misión es una misión con la iglesia y sería bueno que lo consideres. Y lo consideré y decidí no participar de, ni aceptar aquella invitación. El año 1996, por situaciones que ya algunos de ustedes conocen, dejé la, el trabajo religioso, me fui a los Estados Unidos... Y durante 13 años guardé en mi corazón la esperanza de un día participar en política. Y bueno, cuando volví el año 2010, 2011, 2010 específicamente, ya de, una, de manera permanente al Perú, eh, comencé a buscar una manera de cómo acercarme al, a los partidos políticos y participar de él De alguna manera no encontré asidero en ellas, eh, hasta que un día un amigo, eh, Francisco, me invitó a una reunión, con un líder político, y allí vi las posibilidades que tenía de poder participar. el año 2016 participé, no voy a hacer mucho, mucho comentario de eso, pero las elecciones iban muy bien para nosotros, pero lastimosamente en el camino siempre hay tropiezos que los ponen los demás y finalmente nos quedamos truncos. Como siempre, eh, conceptualizado la vida, es que no todo lo que uno quiere se puede conseguir, pero se intenta, se intenta porque se busca la manera de participar en aquellas ideas que lo mueven a uno a poder defenderlas o ponerlas en el tapete y poder defenderlas en el, en el campo de batalla. En este caso, en, el, en, el, en la acción misma política. Participé con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo y me quedé realmente con las ganas de pensar de que sí, Dios tenía algún plan para mí y sin duda Él me lo va a mostrar en el camino. Hace más o menos dos semanas atrás escribí en mi Facebook las intenciones de participar en las elecciones del 2026. Y sin duda en el corazón de todo ser humano está el deseo de hacerlo. Pero esto no, este deseo no debe ser conseguido de una manera fraudulenta ni tampoco de manera convenida. Y por esa razón, al comienzo de esta charla me gustaría decirles que... me me siento un poco como eh, admirado y un poco eh, sorprendido por la manera como nosotros, los seres humanos, hemos eh, actuado durante estas elecciones presidenciales en la cual el señor Castillo y la señora Keiko fueron a la contienda final. Y ustedes habrán podido leer durante todo este tiempo en mis redes sociales, de manera permanente he defendido algunas cosas que son propias de mi convicción. Por si acaso yo no represento a la iglesia adventista, no represento a los adventistas, no represento a ninguna organización ni religiosa ni política, por si acaso, porque algunos eh, identificaron mi defensa o mi posición respecto a ciertos grupos políticos que de alguna manera estaba en la palestra y que, eh, pues, me merecí muchas críticas y sin duda también algunos injurios de parte de mis amigos, incluso compañeros de colegio, de la secundaria y la primaria, que no entendieron bien qué es lo que realmente yo defendía Bueno, vamos a comenzar por lo que es el inicio. Yo creo eh, en mi libro eh, acerca de, de, de la personalidad y la forma como nosotros defendemos nuestras convicciones lo he manifestado de muchas maneras. Eh, hay un libro que yo escribí que se llama Sin Nombre Ni Contenido. En este libro lo que yo hago es esbozar aquello que constantemente he tratado de ser como persona y también como profesional. Creo que el ser humano se maneja dentro de dos rieles y me considero yo como un tren. Esa es mi defensa de mis ideas y de mis convicciones. Un tren para poder caminar tiene que tener dos líneas paralelas. Ninguna de ellas puede estar más lejos de la otra en ningún momento. Es decir, esas, esos dos rieles que conducen la vida de un ser humano deben estar bien identificados, y yo los tengo identificados. El primero de ellos es la conveniencia. Todo ser humano, por más... Eh, ético que sea o moral que sea, no puede negar y tampoco va en contra de lo moral o lo ético, tener una conveniencia, buscar algo que le conviene, algo que le gusta, algo que quiere llegar a ser. Y eso es un derecho inalienable, es un derecho que todo ser humano debe tener. Me conviene estudiar esta profesión porque quiero ganar este dinero, porque quiero ocupar esta posición, me conviene este puesto porque voy a ganar esta, esta, este rango, voy a tener esta autoridad. Tú puedes elegir por conveniencia algo que realmente sea para tu beneficio o para el beneficio de tu familia, para el beneficio profesional, para el beneficio personal, para el beneficio de tu comunidad. No está mal tener una conveniencia. La pregunta es cómo lo consigues. No está mal en tener la convicción de que tú, tú tienes que luchar por algo que tú quieres y que es convenido para ti. No está mal. La pregunta es, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo consigo aquello que yo quiero conseguir para mí o para mi comunidad? Y allí el problema. Y hablando en este contexto, yo voy a ir a un análisis de lo que nosotros hemos hecho durante la campaña, en la primera vuelta y la segunda vuelta. En la primera vuelta, yo, según mi conveniencia, creo que el señor Hernando de Soto tenía para mí una posición mucho más centrada respecto a la política que le convenía al Perú. El Perú está viviendo una situación álgida socialmente hablando. Económicamente hemos crecido, pero esa economía no había llegado a la comunidad más necesitada. No había hospitales, la gente que dirige este país ha estado robando, la corrupción es un asunto que está en todos lados, que no tiene partido, no tiene lado político, está en cada, en cada lugar y en cada situación. Para ponerles nomás un caso, me invitaron para ser candidato al, a, a las elecciones de estas elecciones que acabamos de pasar. Y una de las cosas que me preguntaron a mí si es que yo quería ser eh, candidato al Congreso de la República. Recibí una llamada y mi respuesta fue déjeme consultar. Yo acabo de conseguir un segundo matrimonio, estoy eh, felizmente casado y quiero tener una convivencia adecuada y no asentarme mucho de la casa. La conveniencia mía era quedarme en el hogar y finalmente decidí no participar. Y era para el partido del señor Hernando de Soto, con, de quien yo estoy convencido y creo que le convenía al Perú ser el nuestro presidente. Con toda mi alma, con todas mis fuerzas, he estado defendiendo ese concepto porque le, creo que le convenía al Perú. Estoy hablando del concepto de la conveniencia. Aunque yo no participé de las elecciones, decidí participar con mi equipo, con mucha gente que me sigue y que conversa conmigo y que de alguna manera concuerda en algunas cosas y que sin duda otras también no concuerdan, pero somos amigos y decidimos apoyar el proyecto. Al final, eh, me llama un amigo que también había estado en la llamada que, que correspondía al tema de eh, Hernando de Soto y su participación en la política y me dice, Boris... Yo tengo un partido que estoy fundando ya hace tres años y me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Aquí están los, los, los, los principios, el, todo lo que tiene que ver con el ideario del partido. Me gustaría que tú lo leas. Y lo leí y me pareció convenido, conveniente, me parece muy interesante. El partido se llama Partido de los Trabajadores Manuales e Intelectuales. Me invitó a ser secretario general de conexión con la sociedad civil y acepté. Hoy soy militante del partido de los trabajadores manuales e intelectuales. Yo estoy en ese partido porque me parece que los planteamientos que tiene van dentro del concepto de la conveniencia que yo busco para mi país y para mí. Libertad religiosa, libertad económica, respeto a la propiedad privada, una economía social de mercado donde no solamente se involucren aquellos que pueden, sino también aquellos que no pueden, que tengan acceso al crédito, que tengan acceso a, a métodos de inversión. Estoy muy contento con este ideario y, por supuesto, me parece muy conveniente, tanto para mí, para mi familia y también para mis amigos los peruanos. Esta línea del tren de la cual estoy hablando, que se llama conveniencia, tiene que tener un principio ético, tiene que tener un principio moral. ¿En qué sentido? En la manera como nosotros debemos conseguir esas conveniencias. Esta mañana recibí un vídeo de una convención que se realizó ayer o hoy día, no tengo idea, no aparece la, la fecha, donde el partido del señor Cerrón, que es el partido de Perú Libre está tratando ahora de mostrarse tal cual fue, es y sabíamos que sería. Un partido convenido. ¿Por qué convenido? Porque tiene una conveniencia. Ellos quieren ocupar el poder. Pero una cosa es conseguir el poder de manera antiética y antimoral y otra cosa es conseguir el poder legítimamente. ¿Por qué menciono eso? Por las pruebas que se han manifestado. Ya nosotros conocemos el famoso vídeo donde un líder prepara a los miembros de mesa y a los miembros de su partido para que cuando vayan a las colas a la hora de votación, ellos puedan determinar si hay miembro de mesa o no hay, y si no hay, tomen la mesa, esa mesa es nuestra, allí ganamos nosotros. Es decir, hay que hacer algo fraudulento para conseguir el poder. Esto no es un testimonio de un periodista, no es de una, de una televisora, no es de ningún otro. Es la afirmación firme, capacitación direccionada para hacer fraude. Que el jurado nacional de elecciones no haya estado presente en el lugar donde hacían fraude, o que algunos de sus actores, siendo trabajadores del jurado nacional de elecciones, sabiendo que su corazoncito iba convenido hacia el partido Perú Libre, dejaron que eso sucediera, y miles y miles de votos fueron a favor de este candidato, no lo vamos a cuestionar porque finalmente la justicia, el poder judicial determinará si esto se encontró las pruebas necesarias para poder acusar al presidente que tenemos ahora, que para mí es ilegítimo, para poder determinar si sí si es o no es presidente del Perú. Por eso están hechas las leyes y queremos respetar las leyes. ¿Por qué? Porque nos conviene. Dentro del concepto de la conveniencia, las leyes tienen que determinar nuestro principio ético. Si no nos dejamos guiar por las leyes, entonces no somos un país, no somos seres humanos pensantes. Una persona me escribió ahí, ya dense por vencidos, ya acepten su derrota. ¿Derrota de qué? ¿Quién está peleando contra quién? ¿Qué es lo que le conviene al peruano que vota por Castillo y al peruano que votó por la otra opción? Estamos peleando algo a tu favor y no a mi favor. Quiero decirte, votante, amigo que me escuchas, si es que me quieres escuchar hasta esta hasta este momento que estoy diciendo, que tu decisión tiene que ver conmigo y mi, mi decisión tiene que ver contigo. Porque el gobierno que tú elegiste o que no elegiste y que llegó ilegítimamente al poder va a afectarnos a ti, a mí, a nuestra familia y a todo aquel extranjero que llegue a nuestro país. Si no lo sabías, esto es un tema de partidos. Por eso el señor Castillo cuando habló el día que le proclamaron presidente y que ahora va a juramentar seguramente el 28 de julio, él dijo bien claramente, ahora yo quiero invitar a todos. Claro, ¿por qué? Porque ahora le conviene que todos nosotros podamos apoyar a un gobierno que por supuesto el objetivo que busca cualquier dirigente o líder es beneficiar a todo su país. Pero cuidado, señor Castillo, usted no ha llegado allí con claridad. No hay una transparencia por lo que ustedes mismos se han grabado. Ni siquiera los han grabado a ustedes los enemigos. Ustedes se han grabado y esas, esos audios han salido sobre su plan macabro de ganar en las mesas y cambiar los votos. Claro, con la ayudita de los que están en, los, en las entidades de votación y las entidades como la renie que por supuesto no sacaron a los muertitos y cuando viene una persona ya con su mente maquiavélica de hacer un voto a favor de su partido, por supuesto firma, porque sabe que esa persona no va a aparecer, ya son las siete de la noche y por supuesto no ha venido, va a firmar y como nadie va a revisar esos votos, porque eh, Padrón mata voto, mata eh, balotas, entonces definitivamente nadie va a estar buscando, pero se equivocaron, porque ahora se unieron muchos políticos, muchos abogados que todavía creen en la libertad y se pusieron a defender y tienen denuncias muy claras que espero, ojalá, la justicia llegue en algún momento a este país, porque le conviene, nos conviene tener la justicia como baluarte, como estandarte de nuestra sociedad. Quizás yo no sea la persona justa para poder decir esto. Quizás no me consideres una persona apta éticamente para decir lo que estoy diciendo. No importa, pero analiza por fin, siéntate en tu casa y analiza que si lo que estoy diciendo tiene sentido y si no tiene sentido, pues deséchalo. Pero si quieres escuchar a algún conejo que hable y ese conejo soy yo, pues escuche el consejo. Dice el dicho, un consejo hasta de un conejo. En el concepto de la conveniencia, no hay nada malo desear un buen sueldo, desear un buen puesto, desear un puesto político. No hay nada malo en eso. La pregunta es, ¿cómo lo consigues? Allí está el problema, en el cómo. Y lastimosamente, estas elecciones no han sido transparentes. Como dice el señor... Eh, eh, Salas, que de repente no le compete a él determinar quién falló, quién frauduleó, quién hizo alguna cosa inadecuada, y eso lo deja en manos de la justicia, lo dijo en su discurso, que yo creo que es correcto. Finalmente, ojalá que las, la, las instituciones, donde supuestamente esperamos que haya justicia, al descubrir el problema, el fraude, pues finalmente tomen la determinación de actuar como debe actuar una justicia que, por supuesto, no esperamos que sea perfecta, pero que por lo menos tome el camino que le conviene al Perú, respetar las leyes. El otro riel del que venimos hablando es el riel de la convicción. Tanto un riel como el otro, dijimos al comienzo, para que el tren pueda continuar, deben estar ni muy cerca ni muy lejos, deben estar en la medida exacta en la que el tren debe caminar. ¿Qué, es la, qué, qué, ¿Qué tiene que ver la línea de la convicción? Aquí ya involucra no solamente aquello que nosotros queremos, sino aquello que nosotros creemos. Cuando decimos yo quiero esto y eso que quiero lo consigo fraudulentamente, es posible que mi creencia esté de alguna manera influenciando mi conveniencia, y si mi creencia involucra mi conveniencia de manera fraudulenta, quiere decir que mis convicciones éticas están totalmente sucias. Y no dudo que las mías tengan un poco de suciedad, y tal vez la tuya también, porque yo no soy un hombre perfecto y no estoy hablando esto porque soy un hombre ideal. No, estoy hablando porque tengo muy claro cuál es mi conveniencia y cuál es mi convicción. Y lo he dicho al comienzo y lo voy a decir otra vez. Mi convicción respecto a los seres humanos es que nosotros debemos levantar el estandarte de la libertad, no porque seamos religiosos o porque seamos simplemente por miembros de un partido político que respeta la libertad, sino porque somos seres humanos. El mayor y más grande derecho, y convicción que el ser humano tiene es que tiene la capacidad de poder elegir qué es lo que quiere, aunque a los demás no les guste, porque esa es su convicción. Y la convicción de alguna manera determina mis conveniencias. La convicción de alguna manera me dice a mí qué es lo que yo tengo que convenir, a qué es lo que tengo que conseguir. Y lo más interesante de esto es que la convicción, cuando esta convicción es ética, la forma como yo voy a conseguir lo que me conviene siempre también estará regida por la ética. No dudo que alguna persona por allí se equivoque al creer por una convicción mal orientada que lo que está consiguiendo y la manera como lo está consiguiendo está finalmente justificada. Debo decir algo, ¿cómo yo puedo saber que mi conveniencia está mal orientada al buscar lo que me, mi convicción, perdón, está mal orientada al con, tratar de conseguir por una manera fraudulenta mi convicción en la manera como se darán los resultados. Allí finalmente, cuando yo tenga los resultados o que yo vea los resultados o yo sepa los resultados o yo ya los prediga los resultados, sencillamente sabré si mi convicción fue ética la forma fue ética si lo que combine para poder conseguir para mi favor es ético de acuerdo a los resultados. Yo puedo tener un hermoso terreno, un buen árbol aparentemente bien cuidado, bien bien servido, bien alimentado, pero finalmente lo que me va a demostrar que todo el trabajo que yo hice antes al final será correcto serán los frutos. Si yo tengo una buena intención, busco el método adecuado Consigo lo que quiero, y lo que quiero me beneficia a mí y a los demás, sin quitar a los demás lo que les corresponde, no como un concepto de igualdad, sino como un concepto de equidad y oportunidad, que son cosas totalmente distintas. Yo podría dar toda una conferencia sobre eso. Pues es importante saber que todos los resultados que yo consiga determinarán si yo realmente tuve buena intención en mi convicción si tuve una buena base con mi convicción, y finalmente conseguí lo que quería de manera correcta. Asimismo, entonces, concluiremos que si la conveniencia no es mala, y la convicción tal, tampoco, debo yo encaminarlas de manera paralela hacia un objetivo. Y aquí es donde nosotros finalmente encontramos el camino donde podríamos conducirnos como personas con un propósito altruista en beneficio de los demás. Debo decir sobre todas las cosas que el propósito de esta conversación o de esta alocución que yo estoy ahora haciendo a la pública es a raíz de una situación que acabo de ver esta mañana al señor Serrón proponiendo sus ideas respecto del poder. Yo tengo en mi biblioteca un libro que habla acerca de las 48 leyes del poder. Y pude identificar en tan solamente 10 minutos de su exposición, varias de ellas maquiavélicas. Y no las estoy acusando, solo estoy describiendo. ¿Y maquiavélicas en qué sentido? Porque hay una convicción que niega el beneficio de los seres humanos. Sabiendo sus inicios, sus, su lugar o su escuela donde fue instruido, que es la, la Habana, Cuba, puedo descubrir que conseguir el poder a toda costa para empobrecer a un pueblo, simplemente por el hecho de querer tener razón, porque tener una convicción mal orientada, porque ya los frutos lo hemos visto en Cuba, 62 años de pobreza, de desesperación, decía una líder política aquí, creo que se llama Verónica, no me acuerdo ni, si, ni su nombre, porque ni siquiera aparece solamente en las elecciones, aparece para opinar algo, para participar, dijo que al pueblo cubano le han devuelto la dignidad. ¿Qué entendemos por dignidad? Dignidad es que su líder sea millonario, muera millonario y le deje millones a, sus, a los de la élite y en pobreza a su nación. Eso es dignidad. ¿Dignidad le llaman ellos por no tener, dice, el dominio de un país poderoso como Estados Unidos? Yo tuve dignidad cuando viví en los Estados Unidos. A mí no me parecería dignidad vivir en Cuba, porque con dignidad no se come, no se viste, no se construye una casa. Lo que ella llama dignidad, no estoy hablando de la dignidad verdadera. La dignidad verdadera se establece en la libertad, en la opinión, en el libre, en el libre comercio, en la libre... Oportunidad para elegir qué religión quiero yo defender o qué religión quiero yo pertenecer. No me vengas tú a decir que mi dignidad depende porque tú me haces que yo no acepte a Estados Unidos como mi líder económico. Te vas a equivocar porque mi convicción es que la dignidad no se consigue porque tú me favoreces. Por esa razón no estoy en, eh, a favor de aquellos que dicen defender los derechos de la mujer, los derechos de los grupos minoritarios como los grupos gays o los grupos que ellos llaman los que están los más vulnerables. Porque el ser humano no necesita para tener dignidad que un partido político o un personaje supuestamente líder venga a defender mis derechos que yo no puedo conseguir por mi propio esfuerzo. No puede ser posible que alguien me diga que me va a devolver la dignidad porque yo no acepto hacer negocios con Estados Unidos y sí con Rusia o sí con los países chinos que son países que también han controlado el sistema económico de tal modo que hoy dominan el mundo. No me vengas a engañar pues, ya no soy niño ni tampoco me vengas con tus engañas muchachos que me dices que me vas a volver, devolver la dignidad. En el campo económico yo no voy a opinar porque no soy economista, pero ya los economistas lo decían que toda la economía se mueve en función de qué, de las convicciones que tienen aquellos que invierten, y por supuesto los que invierten tienen el poder, y si tienen el poder y tú no los tienes, vas a aprovechar de ese poder para poder salir tú de la pobreza, pero nunca podrás salir de la pobreza si tan solamente tú con tu pico y tu martillo o tu clavo o tu pala quieres hacer las cosas que hoy en el mundo están globalizadas. Hoy en día estoy utilizando un medio que tú puedes ver y saber de lo que yo pienso gracias a que la tecnología, el poder económico puso un celular en tu mano y puso unas redes sociales. No lo puedes negar. Los resultados son realmente maravillosos. Porque gracias a la tecnología hoy podemos saber lo que nunca sabíamos, hoy podemos tener a la mano lo que nosotros no teníamos, hoy podemos adquirir lo que tú no podías adquirir sino un caballo que caminaba durante cuatro o cinco semanas para poder atraer un quintal de arroz desde la otra, el otro cerro para que tú puedas alimentar a tu familia. Hoy a través de un delivery lo puedes tener en 20 minutos, un plato de comida bien calentito en tu mesa gracias a la economía, gracias al poder de la economía en la sociedad. Yo no soy especialista en eso, no me voy a meter mucho en eso, pero sí lo dijeron los, los economistas, que si la, la situación que viene para el futuro, para el plan de inversión del Perú, era incierta, como lo es, porque el señor Castillo no ha hablado desde que comenzó a ser candidato, solo ha dicho que va a cerrar aquí, que va a cerrar allá, que va a prohibir esto, que va a prohibir lo otro. Cuando tú ves a un inversionista hablar a un futuro presidente de la manera como lo hace, agarras tu dinero y te vas. 10 mil millones de dólares salieron en solamente una semana hace unos meses atrás. Ahora parece que la situación parece dorarse un poco porque el señor a la hora de recibir sus credenciales dijo que no era comunista, que no era chavista, que no era cubano, que no sé cuántos. ¿A quién le creemos? Al señor que no habla, que al comienzo decía que va a cerrar esto, que va a, que va a estatizar esto y todo lo demás, y ahora dice que no. Cuando detrás de él hay todo un aparato político, que esta mañana lo manifestaron las redes sociales diciendo que tenemos que tomar el poder, pero no hemos hecho nada todavía, porque recién tenemos la silla, ahora tenemos que trabajar en la comunidad, ahora tenemos que romper los esquemas de la comunidad, tenemos que controlar la economía, tenemos que controlar la, el, el, la, el sistema agrario, tenemos que controlar los bancos, tenemos, ah, o sea, hay allí un, una convicción que sus resultados ya lo sabemos, ya tenemos en Cuba, ya tenemos en Venezuela, ya tenemos en Argentina, lo tenemos en Nicaragua, lo tenemos en muchos países donde estos sistemas de control supuestamente que representan al pueblo, pero que en lo más mínimo lo representan porque ellos se llenan los bolsillos del dinero del país y dejan a los demás en tanta pobreza como la que tiene Cuba que hoy ni siquiera, ni siquiera un cantante famoso en Cuba puede tener un abogado porque en 24 horas ya lo tienen juzgado para 15 años de cárcel. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Lo que pasa es que somos tan ignorantes, y lo digo con toda tristeza, y me incluyo yo también, somos ignorantes de aquello que nosotros viendo no queremos ver, que sabiendo no queremos saber, que entendiendo de otras experiencias no lo queremos entender. Por eso puse en, mi, en, mi, en mis redes sociales aquel, aquella frase que dice, pocos son aquellas personas, estoy tratando de, de transliterar simplemente y parafrasear, que aprendemos de las experiencias de los demás. Tenemos que pasar la experiencia. Como un amigo cubano me dijo, qué triste lo que hicimos nosotros. Cómo creímos a ese sátrapa, a ese ladrón de nuestro país. Yo no estoy muy, muy convencido de que acá en el Perú nosotros también no hayamos creído no estoy muy claro de que posiblemente algunas personas como el 83% de los cusqueños que votaron a favor de Perú Libre hoy en día están en paro porque ha subido el gas en un lugar donde se produce el gas. Le echan la culpa a quién? A la señora Keiko. La señora Keiko no tiene nada que ver aquí. Aquí lo que tiene que ver es la economía de mercado, amigos. Aquí todo lo que tú haces en tu país, hasta el pan que tú comes, es gracias... Al, al, al, al trigo que tú compras a Estados Unidos, a quien le debes toda una vida. ¿Y le debes por qué? Porque si no tuvieras esa deuda, no tuvieras los hospitales que tienes ahora, no tuvieras ni siquiera los camiones y los tractores que están haciendo el arado en los en las tierras peruanas, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad económica para poder producir por nosotros mismos nuestros propios camiones, nuestros propios tractores, nuestros propios instrumentos para desarrollar nuestra economía y nuestro sistema agrario. No tenemos ni siquiera el dinero suficiente, ni los Estados Unidos tiene para producir un avión, tiene que comprarlo de otros países, tiene que hacer convenios con otras instituciones. Con otros gobiernos para poder producir. Vivimos en un mundo interdependiente de la globalización, de la economía de otros. No seas tan iluso de creer que porque fulanito ocupó el puesto de la presidencia en el Perú, tú vas a tener dinero en tu bolsillo. No más pobres en un país rico. Eso es un cuento. Un cuentazo que se lo hicieron a los venezolanos, se lo hicieron a los cubanos y ahora se lo están haciendo los argentinos y también te lo van a hacer a ti. ¡Ay, pero Bolivia está mejor! También se lo hicieron a los bolivianos. Tú no sabes qué cosa hay detrás de cada uno de eso. No voy a tocar ese tema porque eso es un tema que ya lo hablé en anteriores ocasiones. No puedes tomar ejemplo, el ejemplo de las personas que creen que quitándole a los ricos su dinero vamos a ser todos ricos. No es así. ¿Por qué mejor no tomar una convicción distinta? Aceptar la libertad económica que todo país debe tener, porque crea en ti la oportunidad de ver al otro creciendo y te impulsa a ti también a esforzarte a alcanzar lo que el otro está haciendo. Te crea una necesidad de aprender cómo lo hace el otro, cómo lo hace fulano, cómo lo hace mengano, porque trabajando como profesionales nos vamos a morir de hambre. ¿Quién nos va a dar trabajo si tú no creas tu propio trabajo? ¿Quién te va a dar a ti la economía que tú necesitas si tú no creas la oportunidad para tener esa economía? Hay que luchar. A veces nos equivocamos, comenzamos un negocio y se nos va mal. A veces comenzamos otro y nos va mal. Nuestros padres hicieron eso. Mi papá fue pescador al comienzo. Primero fue leñador, partía leña en una hacienda. Luego comenzó a rascar los árboles de siringa o los de, de caucho. Y así hizo su propio negocio. Hacía seis bolas de caucho, me dice mi mamá. Y por el río, bogando con sus manos y sus hijos en la canoa, iban hasta el lugar donde acopiaban esos, esos productos. Después se puso a, a sacar árboles y a producir madera. Hasta que un día dijo, voy a hacer mi propia hacienda. Hizo su propia hacienda. En todas ellas intentó, fue pescador también. Fue lanchero, tuvo sus barcos, fue comerciante con mi mamá y lucharon duro hasta que vino un presidente y le dijo no, mucha tierra tienes, te vamos a quitar la mitad y se la quitaron y se la dieron a los del pueblo y los vagos, perdón, aquellos que no hicieron nada, los que hicieron sí que bien, pero los vagos que no hicieron nada, ahí estaba el terreno, se pudrió, se malogró, nada se hizo. Porque Ah, estaba lejos de su casa, está a dos kilómetros y medio de su casa, ¿qué van a querer caminar? Pues si al frente tienen el río, tiran la tarrafa, tienen comida para 30 días, por supuesto. Les, el hombre siempre dice, como MacGregor dice, se corre del trabajo, se corre del esfuerzo. El ser humano por naturaleza le gusta el ocio y lastimosamente a los ociosos solamente les espera la dicha, la dicha, si es que se llama dicha entre comillas, de que van a ser más pobres. Y lo más triste de todo, se lo dije a un grupo en el cual yo pertenezco que habla sobre la, liberta, la, la defensa de la libertad y la democracia, les dije que la única manera en que nosotros vamos a poder vencer el comunismo, el socialismo y todo lo que trae consigo es viendo a aquellos que votaron y que hoy van a comenzar su espacio que se llama el espacio de enamoramiento y después de ese enamoramiento, al cabo de unos mesecitos, lo que viene es la desazón. Así como los matrimonios cuando nos casamos, todo parece bonito, lindo, amoroso, lleno de, de pasión y todo. Llega un momento que nos damos cuenta y Dios mío, me he casado con este hombre. Ah, yo no sabía que el Boris era así. Ah, ahí se dieron cuenta, pues, porque al comienzo él te levantó el pañuelo, te llevó a comer, todo es bonito. Oh, no te preocupes, yo te voy a hacer rico en un país rico, porque tú no puedes seguir siendo pobre en un país rico. Amén, amén. Todo el mundo le creyó la, la frasecita. Y ahora no sabe ni siquiera qué cosa es economía de mercado, no tiene idea cómo va a dirigir un gabinete, tiene que comenzar a asociarse con gente corrupta que ya está detrás de ella. Y finalmente terminará, ¿cómo? No lo sé. Desencantado y desencantando a todos aquellos que votaron por él. Ojalá no suceda lo que yo estoy diciendo. Ojalá. Ojalá el señor Castillo rectifique su mente. Y deslinde, aunque no creo que pueda deslindar muy fácilmente, porque quien le, quien le acompañó en la campaña y quien suben, subvencionó su campaña no es él, no es su, de su bolsillo, porque él no tiene dinero. Y el dinero para la política no es fácil de conseguir, no se consigue de los bolsillos de una persona que trabaja, generalmente se consigue de los amigos que te apoyan o de los compromisos fraudulentos que puedas hacer por debajo. Te lo digo con conocimiento de causa porque una vez me llamó alguien diciendo te doy tanto y te vas a tal lugar, pero, pero, y ese pero justamente fue la que no acepté y por eso te lo digo con razón. Es muy importante lo que estoy diciendo ahora, de repente para ti no lo es, para mí sí. Es bueno que yo lo diga, porque hemos comenzado un proyecto en el cual yo quiero que tú, si realmente estás convencido de que quieres trabajar por tu comunidad, que tienes una convicción de ayudar a los demás, como siempre lo he hecho, no estoy diciendo que, que tú tienes que saber lo que hice, pero si quieres averiguar, pregunta. Siempre he creído, desde que fui niño, que había que ayudar a aquellos que necesitaban, pero aquellos que necesitaban no tienen que recibir ayuda del pescado ahumadito y envueltito y con su tacachito. No. Necesitas aprender a manejar la, la lienza, como dicen algunos, o necesitas aprender a manejar el anzuelo y saber qué poner allí para poder trabajar y conseguir el pescado. Y eso creo que nosotros necesitamos hacer. Hay un grupo de amigos que me acompañan que vamos a comenzar a trabajar en los lugares más necesitados. Para que cuando suceda esta famosa decepción, la decepción que va a suceder en el corazón del votante que esperaba que ya la próxima semana el señor Castillo mande a poner agua potable y desagüe en su comunidad ni siquiera tienen idea de lo que es un, un estudio de suelo, no tienen idea de lo que significa hacer un trámite para poder sacar dinero del Estado, que hay toda una cantidad de requisitos para poder calificar, o sea, simplemente ellos creyeron que papá Castillo va a sacar de su bolsillo llamado el gobierno y te va a traer platita para que tú puedas tener tu casita. Una señora me llamó hace tres o cuatro días y me dijo, les prometió a todos, dice, condonar la deuda que tenían con los bancos. El congresista nos dijo que el día que Castillo entraba, todos tenían sus deudas pagadas. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso se llama mentir, con dolo. Eso se llama un proyecto mentiroso, maquiavélico, para engañar a la gente necesitada. Y claro, como ellos quieren una solución para su problema. No tienen trabajo, la pandemia nos afectó a todos y vivimos una experiencia difícil, yo también. Todos hemos pasado un momento difícil y ahora cuando no hay economía y alguien te promete darte el toro y el moro, pues le crees, pero le crees porque eres tonto, porque eres iluso, porque eres incauto. Yo a veces digo imbécil y lo digo porque a algunos les molesta esa palabra y lo digo a propósito porque yo sé que les va a molestar. Y justamente me van a contestar y puedo dialogar con ellos. De otra manera, si les digo que todo es lindo, todo bonito, que el sol ha salido, que todo está calientito, nadie va a con, conversar conmigo porque ya lo bueno, lo bonito, lo, lo que parece lindo, lo amable, todo el mundo, ¡ah, qué lindo! ¡Amén, amén, amén, amén! Nadie reacciona ante una palabra que es de su agrado. Así que por esa razón, y ahora lo saben ustedes, porque a veces me río y digo que me río de lo que me contesto, de lo que escribo y no trato de ofender a nadie, simplemente me considero yo también muchas veces un imbécil porque creo y a veces voy por aquello que normalmente ya se ha demostrado que no es verdad. Al finalizar mi alocución, quiero agradecer a todos aquellos que de alguna manera me contestan y me contradicen y me insultan y les agradezco, porque eso me permite también a mí analizar las cosas que digo y las cosas que creo. Lo que he concluido al final de esta conversación, y por eso lo hago esta mañana, es que yo tengo una función que cumplir, ya sea como cristiano, como persona, o como miembro de una religión, o como miembro naciente de este hermoso país llamado Perú. Tengo una misión que cumplir, y es hacer pedagogía. Es expresar lo que yo creo que al Perú le conviene, y lo que el Perú debe estar convencido. Que nadie debe hacer por ti, lo que tú puedes hacer por ti mismo. Y lo que digo son opiniones mías, no represento a la iglesia, no represento a ningún grupo político al cual yo pertenezco, no estoy representando a la iglesia adventista, no estoy representando a la al partido político eh, de de trabajadores manuales e intelectuales, estoy opinando por mí, por lo que yo quiero decir. No estoy en contra de ninguno, simplemente estoy expresando aquello que yo creo que para mí, es la manera como yo tengo que actuar, como un actor político, porque soy miembro de este país, nací en este país, soy oriundo de la selva, con orgullo de Iquitos, criado en San Roque, en el río Cayali, y con el deseo de hacer algo por mi país. No pertenezco a ningún ideal de ninguna persona que ha participado en política en esta vez, porque simplemente mi ideal es libre comercio, economía social de mercado, respeto a la propiedad, respeto a la opinión pública respeto a los, a los medios de comunicación que tienen el, el derecho de opinar lo que quieran, aunque se equivoquen. Es importante vivir en un país donde las libertades de cada uno de nosotros se respete. No me vengas con tu látigo, no me vengas con tu machete, no me vengas con tus ideales comunistas, ni tampoco capitalistas que hacen retrógrado el pensamiento de un ser humano. Ven con las ideas y con la convicción que nos permita a ti y a mí caminar por el camino que al Perú le conviene. No hay duda que la economía libre de mercado ha creado más ricos, más gente con bienestar que el comunismo, o el socialismo en los lugares donde se ha aplicado de verdad. Hay una mezcla ahora de algunas personas que quieren, como el presidente de México, que quiere presentar un sistema un poco más así como gris, un poco más rosado, que no parece de un lado, que no parece del otro lado, que incluso toma decisiones referente a ciertos temas del conflicto de manera muy unilateral, pero que de alguna manera va mostrándose en el camino y la gente se da cuenta. O eres o no eres, o defiendes o no defiendes. Ser cristiano no es ser tonto, por si acaso lo repito, pero ser cristiano tampoco es ser abusivo. Un día un amigo me escribió y me dijo, ¿tú sabes lo que hizo el cristianismo a través del tiempo? Sí, lo sé. Y por supuesto, utilizaron el nombre de Cristo para hacer cosas indebidas. Yo estoy buscando una manera mucho más adecuada de pensar. Y la manera que yo pienso es que si tú tienes conveniencias guiadas por tus buenas convicciones, tanto tú como yo podemos buscar un camino en el cual podemos encontrarnos. Y ese camino en el cual podemos encontrarnos es el común denominador que a todos nos debe mover. Es el bienestar de nuestras familias, de nuestras futuras generaciones. Pero bienestar con desconocimiento, con ignorancia, nunca lo vamos a lograr. Ayúdame. Si tú quieres, escríbeme y dime, yo quiero colaborar. Quiero ir a las comunidades donde tú vas a ir y quiero ayudar a la gente a comprender cómo debe manejar su conveniencia y su convicción. Y no debe ser manipulada por ningún poder, por ningún líder ni por ninguna persona, sino que debe ser el fruto de tu análisis como persona, pensante, razonante, y que deseas lo mejor para ti y para tu familia. Estamos solamente a pocos días, a tres días de nuestro aniversario patrio. Vamos a cumplir 200 años, el bicentenario del Perú, de nuestra supuesta libertad. Lastimosamente que a través del tiempo de esos 200 años, la libertad del hombre ha sido coartada, ha sido pisoteada, ha sido no respetada. Y yo quiero, a través de este medio, decirte que formes parte del frente de aquellas personas que pensamos, que opinamos, que decimos, que nos equivocamos, que también nos rectificamos y que estamos deseosos de hacer lo mejor por nuestro país. Si compartes esta idea, si compartes este pensamiento, comparte este video con otras personas. Mi nombre es Boris Darmon, un servidor de ustedes. Esperamos vernos muy pronto en la próxima alocución. quizás razonable o no para ti, pero para mí, importante, para dar a conocer a mi país, a mis amigos y a mis enemigos, que lo que quiero es lo mejor para todos. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso domingo y una feliz semana, y si no los veo y si no nos hablamos, que tengan un hermoso aniversario patrio y el cumplimiento de los 200 años de nuestro hermoso y querido Perú. Lo amo cada vez más, me identifico cada vez más, aunque mis padres fueron desde afuera o mis abuelos, yo puedo decir que soy oriundo de esta tierra, que soy fruto del tacacho y el pescado, el pescado ahumado, que la, el caldito de gallina, el frutito de la tierra, la yuca, eh, el sudado de pescado, que me encanta mucho. Y por supuesto, un buen lomo saltado y un buen ceviche sería una buena reunión contigo. Llámame, estaremos juntos en este gran proyecto que tenemos para el año 2026. Acompáñame. Una vez más, Boris Darmo, un servidor.